desde el sector público, hubo mucho avance en su minuto, eh, esto lo partimos en 2015, puede ser que no esté fallando las la, la fechas, pero nos coordinamos entre 15 ministerios en ese minuto para ver cuánto estábamos avanzando justamente en nuestro objetivo 12, ¿no es cierto?, de consumo y producción sustentable, que Naciones Unidas te dice, bueno, si tú como país quieres eh, cambiar tus patrones de consumo y producción sustentable, tienes que, como digo yo, incarle el diente a seis sectores, ¿no es cierto?, la construcción, el turismo, las compras públicas del Estado, eh, la alimentación, los sistemas alimentarios, eh, lo, la, la educación, el, el estilo de vida, y se me está olvidando uno que en el tintero, pero son seis, y en ese minuto hicimos ese ejercicio con 15 ministerios y agregamos seis otros sectores que Chile ya estaba avanzando, ¿ya? o sea, Chile ya tenía la ley REP, es decir, tenía todo un trabajo en gestión de residuos, eh, tenía todo un trabajo con empresas de menor tamaño sustentable, en construcción, check, ¿no es cierto?, existe una estrategia de construcción sustentable, existe un, un, un, un corfo grande, construye 2025, donde también está el sector público y privado trabajando para incorporar, ¿no es cierto?, y que la construcción sea más sustentable. En turismo, eh, Chile lleva años... Eh, trabajando ¿no es cierto? desde Cernatur para incorporar eh, a los hoteles el sello S de turismo sustentable. Entonces, yo te digo que desde lo que yo vi en esos años en el sector público, yo te diría pero que, que nuevamente nuestra gran falla nos cuesta comunicar lo que hacemos. En Chile se está haciendo mucho y en el sector público también se está haciendo mucho con respecto a, cons a consumo y producción sustentable y a S.O.D.S. en particular. Eh, todos los ministerios están haciendo algo. Era cosa de aglutinar y tener un documento consolidado mostrando en el fondo cuáles son esos avances y hacer seguimiento, ¿no es cierto?, hacer seguimiento de cómo, cómo van estas cosas. Yo te diría que algunas van más lentas que otras y dan ganas de decir, oye ya, ya llevamos cinco años hablando de esto, está perfecto, estamos todos los actores sentados aquí a la mesa, avancemos. Y ahí te diría yo que el, eh, la crítica constructiva es avancemos, ahora que estoy desde el sector privado, digamos, es perfecto. Ahora, ¿quién se tira a la piscina, por ejemplo, en probar X material en X carretera? Vamos, ya sabemos que esto puede funcionar. ¿Quién se lanza primero? ¿El sector público o el sector privado? ¿Quién incorpora estos criterios primero? ¿Entiendes? ¿Me Entonces yo te diría que ese, ese es el empujón que, que faltaría, porque muchas cosas ya estamos claros hacia dónde queremos ir, estamos claros con estrategias, con programas, con leyes, etcétera, pero falta el, Ah, el siguiente paso que es implementar, como estábamos hablando ahora la ley red, implementar, testear, eh, pilotear y, y seguir avanzando, como con, con grandes proyectos, diría yo, y grandes, sí, grandes proyectos, iniciativas, que, que muevan la aguja y que te demuestren, esto sí funciona, sí puede haber construcción sustentable, sí puede haber turismo sustentable, sí se pueden hacer compras públicas del Estado con criterios de sustentabilidad, donde ahí se mueven 13 mil millones de dólares anuales, Sí se puede, sí se puede incorporar, aquí está el ejemplo, esto es lo que hemos hecho, avancé, yo diría que ese, ese es el, porque hay mucha iniciativa en Chile, hay hartas cosas andando, hay hartas cosas andando, hartas cosas andando. es cosas de ordenarlas también, y, y, si, y lo que falta por andar hay que un pequeño empujón, como dicen los economistas, el, el empujón con el codo que es el nudge, de los, vamos, ¿cómo, ¿cómo hacemos ese último empujón?